¿De, la residencia, de, NBR, y de mm. ¿Y dónde están? La policía lo tiene guaidado de hace muchos años. ¿Cómo? La policía lo tiene con día, hace ¿Lo años, Es ¿Eh? que ellos se los, los liquidan con todo. ¿Cómo así? Se lo tiene no? sí, que. Te asustado, ¿no? Acusan. ¿De dónde está? Dile como lo y robo. Entonces, ¿qué fue lo que se dio en esa casa? Dice que tú mudaste la casa completa. Entero, en mi casa la tengo. Dice que la policía que la tiene. ¿Eh? Dice que la policía Grande. Entonces, sí. que, que sepa yo no, porque hay unos por hace muchos años que sepa yo.